Si una vez yo pudiera llegar, yo a de tu frío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca y morir. <tú> ¡Do <dará> Y si superar la locura que yo, que me hiere y me mata por dentro. Mira que al final tu vida entera está. Lo que importa es que te quiero. I love you.